que cualquier problema en la vida, cualquier dolor, por inmenso que sea, en esta novela ese mensaje está en cada uno de los personajes, yo escogí a Bachira y a Juan, que es un personaje secundario, ahora les explico por qué, Bachira es una mujer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 publicaciones en el diario Mercurio. El director de la Unidad Investigativa le había puesto tri le había puesto títulos beligerantes a la proliferación de armas, un arma en la canasta básica. Esa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 que el Estado contrató durante su administración bajo el término de proyecto llave en mano, eh, lo titularon destapando la caja de Pandora. Esto significó destruir negociados en las más altas esferas gubernamentales, revelar nombres de corruptos y echar abajo un sofisticado esquema de robo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 El otro personaje destacado en La Noche No Dura Para Siempre es Juan, el director del periódico. Ustedes se extrañarán y dirán, pero si es un personaje secundario, hay algo que para mí es inolvidable. Juan amó desde siempre a Bachía. Ella se involucra en una relación sentimental con José Daniel, un escritor destacado pero él solo quiere una cosa, la felicidad de Bachira, oculta sus sentimientos y durante toda esta tragedia de Bachira es el único apoyo que ella tiene, es ese hombro amigo en la cual apoyar, es esa persona que puedes acudir a cualquier hora y está para ti. Ese es un personaje que a mí durante toda la novela me cautivó. Tanto así que cuando las jóvenes de un colegio secundario de varios me pidieron la continuación que debe ser publicada este año antes de la feria, es personaje principal. Destaca ese desprendimiento de ese hombre que no, los, no solo persigue su felicidad, sino que prioriza la felicidad de la mujer que ama. Juan. Wow. Muchas gracias, estos son los dos personajes destacados de la novela La noche no dura para siempre. Y jóvenes, un reto, escojan de su novela favorita cuáles son sus personajes destacados y me lo hacen saber a lo mejor les grabo un video. Un abrazo. Y ahora el reto de siempre. Soy lectora y tú...